Uf, ahí entendí por qué Goku era Goku. Con la babita que me tocó me comí un viaje. ¡Ah! Hola. ¿Cómo estás? Uy, no veo nada, para, me voy a poner las lentes. Eh, allá. ¿Cómo va? ¿No puedes hablar? Parece que te chupete un chancho supremo, ¿no? Mmm. Sí. Pasa, ellos también están acá por eso Vinieron hace un tiempito eh, Se quedaron, les pinto ¿Querés quedarte? Estamos por ver un show Acá, se están preparando, están calentando ¿Querés quedarte? ¿O no? ¿Podés moverme el ojito algo? No Bueno, pensalo, voy a la próxima Me decís, venite con un bolsito ¿Eh? Pensalo Ah, oh, qué movilizante Estuve un mes sin el baño, imagínate